si veis alguna alcave pillarla para abrir una cámara mira mira detrás de ti, mira, mira, detrás de ti. <risa> <risa> alguien alguien tiene un porquito cromado <risa> eh. Eh de. Ah. Se me ha bugueado No lo veo lo, lo tienes? Está detrás de tu cuerpo ¡Eh! ¿Para no Pues aquí no hay gente para eliminar ya lo no he eliminado yo. ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Joder, tronco. Pues aquí no hay nada para comer. Tengo una llave y aquí hay un sniper de estos. Vale, pues, pues entonces vamos a una, a una cámara a ver desde donde estamos Voy a intentar encontrar la más cercana o la voy a marcar en el mapa A ver... Cámara, cámara, cámara... Hay que ir al morado, ¿no? Hay que ir al morado, ¿no? Sí, sí. me está un poquito lejos El más cercano y dentro de zona, tío Yo no hago las reglas no, si sí digo para el puerquito, pero tengo... No, coño, ahí se... Lo tengo cansado. Cosa no, sé que muy bien, marca que está aquí. Pero... ¿Por dónde se entra? Eh, a veces hay que romper, tiene entrada. Eh, ...troncos o cosas así... ...o... Oh. ...a ver... ...y si le llevo esto al puerquito... ...¿se lo come? ...eh, sí... ...solo no ¿O sea, ...si le das de otros animales y tal... ...se lo come... ...este no come... A veces comen también cosas de... Cuando rompes cosas de madera y tal, bueno, seguro, eso más los lobos. Los lobos destruyen cosas y se las comen. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ves? suelen comen las cosillas esas. ¿Eh, joder, encima que el alimento? ¿Voy dónde está entrar a la puta cámara? Ya, ya ya vamos Uh, pero Eso es dentro de... Lo he encontrado Ten Tenéis que entrar y según bajáis de la escalera Hay un hueco Vamos que me lo acabo a <risa> la <risa> caída, Yo soy más rentorra en que llevo el mundo, si usted como si yo. Subite el volumen y que la fiesta no pare. Radio fiesta magistral. Nos hemos liquidado todo. Oh, esta es para mí. Oh, tenéis una llave cada uno. Yo, yo tengo llave, yo no me veo. Con llave. Ah, no soy yo, que tengo otra llave. Aquí, aquí hay salida. Aquí hay salida. Me, sí. voy. me voy. Sí. ¡Opa! Vale, por aquí están. Vale, ya la veo. Están construyendo como no con este puto metro. De... Tiene un tío hacia ti, tiene un tío hacia ti. Joder, qué superpoder, su puta madre. Ya lo he matado. Pues. Revivirme. Vale ¿Eres tú el del coche, Fran? ¿No, no. no ¿Tú estás aquí? ¿Tienes la tarjeta de...? Ah, no, no, que no, estoy aquí No, no, vale, curarme vale, vale. normal Me quedan 46 Sí, sí, sí, sí yo, yo, voy, yo voy a por ti, estoy llegando y A ver si voy a bajar Venga, Tú, tú, pezunitos Joder Ah vale. un... uh. Mia, Miau... Herido <ríe> Miau... Miau... <ríe> miau herido <ríe> bueno Vale Ese disparo de quien ha sido Mío no No lo... Ah, vale. La está aquí en el arbusto ah, ah vale, vale, vale, vale ya no, ya pasa por aquí abajo corre campeón, corre, corre corre, corre. coge eso joder, lo derriba y me derriba pero bueno, pero qué me pasa hoy ¿dónde, ¿dónde está? ¿Has no, visto? visto? jolín pero qué rápido se mueve vale que locura mía eh, dónde, a ver que estoy llegando, dónde estás? ah, estás arriba, vale vale ¿tienes botiquín? ¿Tienes botiquín? Sí. y escudo? tengo, tengo, um, ah, ahí, tengo minis tengo minis pues dame Y con dos y yo me voy a completar con esto vale pues vámonos de aquí estamos bien, estamos en el límite de zona Está reviviendo. Hostia. Oh puta. Se ha escapado. Se Allí hay uno. Y allí otro. Vale, el plátano le he herido. Y para este, este es a tu izquierda, ¿no lo veis? dónde? Vale, venido. Vale, perfecto. ¿Y Luis? ¿La tarjeta de Luis? Un bidón. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Un, un Quítate, es que me sale el... Ahora, ahora, ahora ¿Dónde está? Espera, voy a coger el bidón para cuando venga él rellenar Vale, pues... ¿Pero ¿dónde, es? dónde está su tarjeta? Aquí La recojo y le revivo Vale, no, me... Sí, vale. Coger mi rifle ¿Dorao? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál es tu rifle? El dorado, está arriba darme algo vale muy bien muy bien y otra vez me derriban está lo alto del monte aquí bajando no no no no tengo yo el rifle tengo yo ¿Quién tiene menos? Yo tengo 86, da igual Coge, coge el rifle Luis que lo, lo tienes ahí te lo, sí. te lo traje Cúrate primero Vale ¿Y me dais algo para curarme Tengo, tengo, tengo bidón, tengo bidón sí, Tíralo, tíralo. ¿Y un botiquín tenés? No, pero hemos matado un montón, tiene que haber por aquí. ¿Pona? Eran tres. Hostias. Dice, eh, lo veo, lo veo. Eh, lo veo, lo veo. Derribo a uno, tienes otro detrás. Derribo a otro. Matarlos, rematarlos. Este que se ha ido pasando, hay uno tiene un plátano por detrás, tiene <risa> un plátano. Vaya, ¡Oh! toma, toma, <risa> <risa> ¡Vai! ¡Toma! ¡Ten, te, te, te, te, te, te, te, Titi bueno, Pues tí, claro. tí, que Me voy a cenar, ¿vale? Le doy volver a la sala. Sí, vale. sí. Venga. Pues, tío, estupendo. Gracias por el rato. sido no Nada. S <risa> <que> tu corona. <risa> vale.